Cuando vengo a verlo, tengo a él. Yo estaba acostado. Acostado Sí, y me amarraron. Amarraron a ella. Comenzaron a buscar. Dice que tenían encargo, por eso son babas. de mataron. Que buscara todo el dinero. Que digo, yo no tengo dinero. Y cuando rompí a explicarle, dice sí, como si hubiese sido saber todo lo que sucedía en la casa. Claro, o si no hay alguien cercano, hay uno que conoce mi vida. Correcto. Sí, me ha ciudadano. ¿Cómo que hora? Era las ocho y pico, ¿no? Porque era, yo estaba acostado, No, cuando no, ah, antes de las ocho, pues. Antes de ¿Qué le llevaron? Bueno todos los celulares. Dijimos que no, me, yo le dije que no maltratara, ella la me puso mala y nerviosa. Que, que no la maltratara. No, no maltratara. Porque yo intenté, intenté brincarle. Cuando hice así, tenía ya la mano abierta para brincarle. Me dijeron que no me moviera, que me matara. Era, yo vi tres, pero andaba uno, según dicen, Alguien vio un carrito blanco. Bueno, el alcalde eh, fue quien llamó la policía y todavía no han llegado. a el, Y fue temprano y todavía no han llegado a la policía. Son las 8 y más o menos. Y ahora son las 10 y 15 y la policía no ha llegado. No no llegado. A las 8 y 40 lo llamé. A las 8 y 40 llamaron a la policía y la policía no ha llegado todavía. No, no, no, Dígame no. su nombre completo. Mi nombre es Carlos Antiguo. Muy bien. Te fue reidor, ¿verdad? Bueno. Muchas veces. A la antigua. Mira, yo estaba aquí lavándome la mano. Que la perra estaba aquí. Entonces yo la estaba jalando para que ella saliera. Parece que me la envenenaron anoche, temprano, para poder venir. Okay. Y cuando yo hago así, porteo, veo que viene ese hombre por encima de mí, eran tres. Y veo que viene por encima de mí. Y le digo yo, ¡ay, no me hagan daño! Y me tapó la boca para que no goceara. Y me amarran, mira, Ando. ajá, y me amarran los pies y la mano. Me puse mala de la presión, porque yo sufro de la presión. Y me dice, déjame usar un poquito de agua. ¿El mismo atracador? Ajá, el mismo atracador. Me, ¿Dónde está la nevera? Pero viéndola la nevera. Y me da un poquito de agua y me amarran en la cama. Cuando me dice, y dije, hay dinero o la matamos aquí. Yo le dije yo no tengo nada, yo no tengo dinero, le dije yo. Dice, usted sí tiene, porque usted viaja. Yo le dije, yo voy a Nueva York, pero yo tengo mucho que no voy. Le dije, y yo no tengo dinero. Solamente me amarran, me apretan la boca. ¿Qué le llevaron? Bueno, me llevaron un cofre que estaba lleno de prendas. Se lo llevaron ¿Qué más? Se llevaron los, los, los celulares, me lo llevaron Se llevaron cuatro celulares y me llevaron un iPad Eso pasó, eran como las 7 y 40 por ahí. ¿La policía ustedes la llamaron? La llamaron, pero no han venido ¿Y qué hora es? Son como las 10 y 5 por ahí. ¿Y 20? O la, o, ajá Y todavía no han regresado Me dicen que no la maltrataron, ¿verdad? No, no, no me maltrataron Luego me dijeron, cállese ¿Cuántas personas usted vio? Tres ¿Tres? Sí ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es Gran Parada. ¿Pues por dónde ellos entraron? ¿Por aquí atrás? Sí, vinieron por ahí atrás. Cuando yo vi eso que venían por encima de mí, yo dije, estos son ladrones. Le dije, Carlos, estos son ladrones. Y yo una vez dije, cállese, no hable, porque la matamos aquí. Y no le vamos a hacer daño. No les sé decir la cantidad que le llevaron a él. Yo estaba. Estaba eh, temiendo que me llevaran la, la, los papeles míos, tú sabes. Ponía uh -huh. la cartera, la sacaron, pero no me la registraron la cartera. Uh -huh. Qué bueno. No me llevaron los papeles, gracias. Suévan esto, porque ya es demasiado. Uno vive con miedo aquí, en este país. No, ya uno no está tranquilo, ni en su propia casa. Está uno tranquilo. Ellos tienen que hacer algo. Estás patrullando ni que sea de, a, a toda hora. Uh -huh.